como gastar en tótem innecesariamente. Así que voy a tirarme y, y que sea lo que Dios quiera y si se gasta el tótem soy estúpida. No, se gastó el tótem. No, no quería soltar, me resbalé. No, ya está, ya está, se sega. Ah, uh, Charlie, men.